Hola, ¿qué tal? Hoy vemos cómo convertir PDF a Word. Vas a aprender a transformar fácilmente un documento PDF en un fichero con formato Word. Te explicamos el proceso de modo sencillo y rápido. ¡Comenzamos! Cómo convertir PDF a Word sin programas externos. Si tienes un fichero PDF y cuentas con una versión de escritorio de Microsoft Word, Puedes realizar la conversión directamente, sin necesidad de utilizar otros programas ni acceder a aplicaciones web. Convertir PDF desde Microsoft Word. En el menú superior, haz un clic en Archivo y después en Abrir. Clic en la opción Examinar, de modo que puedas elegir el fichero PDF que quieres convertir. Una vez seleccionado el PDF, nuevamente clic en Abrir. Ahora verás esta advertencia. Acepta la notificación y se abrirá el archivo PDF ya convertido a Word. Este proceso puede tardar más o menos tiempo, en función de la cantidad de imágenes e información que contenga el PDF. Ahora ya tienes el documento Word con todos los elementos que tenía el PDF, incluso con tablas y enlaces URL. Puede haber cambiado un poco el aspecto, pero siempre puedes editar el documento para que el fichero Word sea una réplica exacta del PDF. Por ejemplo, al comparar el Word con el PDF original, vemos que este encabezado de la segunda página se ha quedado aquí arriba, en la primera. Así que lo bajamos y, como ves, ya tienen el mismo aspecto. Recuerda que puedes editar textos, imágenes, cuadros de texto, tablas, enlaces y todo lo demás. Al finalizar los cambios, no olvides guardar este nuevo documento en formato .doc. Exportar PDF a Word desde Adobe a Acrobat. También puedes realizar la exportación directamente si tienes acceso al programa Adobe Acrobat. Este software permite convertir o exportar documentos PDF a formatos como Word, RTF, hojas de cálculo o PowerPoint, entre otros. Para exportar a Word desde Adobe Acrobat, sigue estos pasos. Abrir el PDF en Acrobat y a continuación, haz un clic en Herramientas y otro clic en Exportar archivo PDF. Selecciona el formato de archivo para exportar el PDF, eligiendo una de las versiones disponibles en formato Word. El icono de engranaje permite configurar opciones de conversión. Al hacer clic en Exportar, se abre la ventana para que especifiques la ruta con la ubicación del nuevo fichero. Por último, aquí, donde pone Guardar, haz un clic, para iniciar la exportación del PDF al formato de archivo Word, que hemos seleccionado. Acrobat cuenta con múltiples herramientas online, con las que puedes configurar, editar o transformar tu PDF, convertirlo a JPG o exportarlo en formato PowerPoint. Aquí tienes un cuadro resumen con todas las utilidades. Si te está gustando todo lo que estás oyendo y te sirve de ayuda, no dudes en suscribirte. Así nos ayudas a preparar más y mejores vídeos. ¿Cómo convertir un PDF a Word de modo online? Si no contamos con los programas de Adobe Acrobat o de Microsoft Word, podemos utilizar algunas de las múltiples aplicaciones que ofrecen conversores disponibles online. Si eliges esta alternativa simplemente tienes que subir tu fichero PDF y esperar que la aplicación haga el trabajo para que puedas descargar el fichero Word. Aquí tienes las aplicaciones online más utilizadas y abajo en la descripción te dejo los enlaces para cada web. Conversor de Adobe Acrobat Aquí tienes que seguir estos sencillos pasos clic en el botón seleccionar un archivo o bien arrastra y suelta un PDF en el área señalada en la web. Elige el PDF que quieres convertir para obtener un fichero tox. Acrobat realiza de modo automático la conversión del fichero. Al finalizar el proceso tienes disponible la descarga del archivo de Word convertido. Utilizar conversores online. Aquí tenéis tres convertidores PDF online que funcionan muy bien. El primero está en la web de iLovePDF. Convierte cualquier archivo PDF a un archivo docs de Word. La conversión tiene una precisión muy fiable. También nos ha gustado la experiencia con PDF to Doc. Multiformato de salida. Permite subir y convertir hasta 20 PDFs a la vez. Genera un Word Doc editable. La tercera y última es PDF a Word. Es un convertidor PDF a Word sin email y totalmente gratuito. Abrir PDF en formato Word con Google Drive. Inicia sesión en Google Drive y con el botón derecho del ratón, elige Subir archivos. Selecciona el PDF que quieres convertir. Si lo prefieres, puedes arrastrarlo desde el escritorio hasta tu unidad de Drive. Cuando esté subido el PDF, sitúa el cursor sobre el fichero y con el botón derecho selecciona Abrir con en primer lugar, y después, Documentos de Google. Una vez has terminado de editar, guarda el documento en el formato que prefieras. Tienes que hacer clic en el menú superior en Archivo, y después, en el menú desplegable, clic en Descargar como... Puedes elegir formatos Word, .docs y también .odt. Esta alternativa convierte automáticamente el PDF en un archivo de texto editable. Sin embargo, ten en cuenta que este tipo de conversión no es el punto fuerte de Google Drive. Así, que no esperes resultados excelentes. En cualquier caso, podrás trabajar sobre un formato editable. Bueno, ya hasta aquí hemos llegado. Esto es todo. Si quieres estar al día, no olvides visitar nuestro blog con tutoriales muy interesantes para mejorar tus competencias digitales. Comparte tus comentarios o plantea tus dudas aquí abajo. Te respondemos rápido y tus indicaciones nos sirven de ayuda para preparar nuevos tutoriales. Gracias por estar aquí.